¡Hola señores que estamos en Dragon Ball Z capítulo 10! Y bueno, a ver... Como sabéis, lo que tenemos que hacer es encontrar La bola de dragón que tiró... Que tiró Vegeta en el capítulo anterior Y aquí la última diciendo que se aburre, pues... porque que aburre es que tenemos, Podríamos atacar a algunos simplemente para entrenar Pero bueno, vamos primero a la misión De la bola dragón oculta, porque hoy quiero... Ver a ver si podemos problema antes de terminar el capítulo ya vernos con a Freezer O por lo menos a ver a Goku que ya está ahí. El planeta la que como sabéis está entrenando En la nave que le han hecho Transformando un poco la nave que tenía de cuando era de bueno, a ver, por aquí tiene que estar, ¿no? A ver No sé por qué no me han salido los títulos, pero bueno Vale, dice lo mismo, lo que pasa es que se habrá buqueado y por eso lo ha dicho antes la... ha dicho lo mismo antes, imagino. No porque sepa japonés, japonés, porque son exactamente igual. Así que imagino que ha dicho lo mismo. Eh, por... es verdad, podría comer algo. Creo que tengo por aquí, porque hace mucho que no comemos. Y creo que es bastante importante. Pues a ver... Mira, me he traído pescado de la tierra. Se lo lajo a una menquillana no y se va a quedar flipado Va, un lobo eh, sí, a ver Mira, ahí hay uno tumbado, bueno, muerto, mejor dicho mm, Vale Pues ya hemos comido Bastante bien, la verdad Ok Ah, pero los peces de todo el mundo tienen. Vale, a ver, por aquí Mira, por aquí hay algo Creo que es una medalla de. Bueno, estoy seguro que es. Sí, creo que sí. Sí, justamente. Vale, y esto de aquí. Vale, la bola de dragón. O sea, eh, tiene que estar por aquí. Mucho más lejos no puede estar. Vamos para arriba otra vez. Porque a ver. Según se vio, lo tira el agua, pero claro. No sé si justamente sigue ahí. Pero por aquí hay algo. A ver, pero no creo que sea Vale ¿Esto qué es? Ah, vale, un ataque eh, ¿Lo puedo usar? No Bueno, sí Super Mazenco Forma de mejorar el Mazenco, aumenta el daño No reúne los requisitos necesarios Vale para... ¿Qué nivel soy? Eh, ataca bastador Volpes cuerpo a cuerpo consecutivos que infligan Mucho daño al opinión y rotura de la guardia Vale, aprender más a su meteoro. Y eh, ok. No tengo más, ¿verdad? No. Vale, pero el supermacenco la verdad. Que pinta va a estar bien. Vale, aquí necesario 38. Pero no nivel el nivel que yo soy. Nivel 18, ok, ok. Lo acabo de ver. Ahí seleccioné algo, pero no creo. No, eso es una secundaria. Vale, pues a ver. Aquí veo lo de pescar. Y un poco más. Porque, a ver, se supone que es aquí. Ah, vale, vale, vale. Claro, en el agua. Vale, lo siento, no me había... ...dado cuenta. Perfecto. Bajamos. Aquí está. Perfecto, ya la tenemos la bola de dragón. Sí, lo encontraste, son buenas. Son buenas. Pero, en lugar? A la que no, los No, los lamequianos no. Quien los escondió fue vegeta. Vegetoide. Vale, a ver. Oh, mira, aquí está, hablando de vegeta. No pero no, la verdad es que esta transformación sea los, sea no, no, La no, no, que no, no, la, la no, pues como no sea pelear o algo, me parece a mí que el tiempo... No le da tiempo que sepa. Creo... Creo recordar que no le daba tiempo por lo que sea. O peleaba o no sé. Vale, claro, sí, pues parece que sí. Slarra de Vegeta, me era te. Bueno, en la no hemos visto que le diera tiempo a todas, las, pero bueno, sí, vas es es a coger cinco. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Codo a la tacita! ¡Codo a la tacita! ¡Codo a la tacita! ¡Codo a la tacita! ¡Codo a la tacita! ¡Codo もちろん <笑><笑>あった。あったぞ。割れながら Zabuca. No. Creelín. no? te no es muy fuerte! ¡Tu mamá es muy fuerte! ¡Tu mamá muy fuerte! ¡Tu Vale, Vegeta va a querer ir, ahí a encontrar el link. Vale. Vamos para allá. Eh, si antes no he hablado, simplemente es... Si antes no he hablado, simplemente es... Porque estaba sonando mucho la play, y así lo que voy a hacer, me bajo el volumen, y entonces... Eh, no se me iba a oír a mí, pero por, pero por lo menos no se oía el ruido de fondo. Ahora se escucha algo de fondo, pero antes oh, oh. era mucho más exageración. Por eso está callado, no por otra cosa. Vale. Entonces primero va a por, por Krein, creo. Vale. vale. <risa> No es que quiera hacerlo, pero bueno. Lavo eh, la dragón, a ver qué pasa. Vale, sí, la verdad, es que por más te quedas ahí en medio, ¿sabes? Ni me meto en la cueva ni nada. ¿sabes? ¡Suda! ¡Purmaza! ¡Cuánto debo ¡Ay, tú no sabes! ¡Ay, tú ¡Ay, tú no sabes! ¡Ay, ¡Ay, tú ¡Ay, tú ¡Ay, tú ¡Ay, tú ¡Ay, tú どうやら目的はいいか。俺に <risa> hostia, hace feo Bueno, ya lo dije la otra vez, pero hostia Que se convierte en una forma Que te haga más fuerte, pero no se ve hasta el Bueno, pero por lo menos... Vale Vegetta, vete Vete, vete Eh, a ver, caña galley Vale, yo creo que ahora Justamente Pues no, lo he esquivado Vale, mira Vale una gafa que de aquí ahora yo creo que pega bastante vale, esto es un gran duelo. Es una barbaridad, ¿sabes? vale que sí, hay que darle muchas veces y eso pero por lo demás, la verdad, que bastante bien eh, sí. vale, el cañón ahora lo creo que sí. es que el cañón lo malo es que siempre se pierda es que no me gusta Vale, vale, me lo he quitado. Eh, no. Vale, eh, el cañón. Joder. Ya verás al final por el chantaño. Uh, le he dado. Vale, vale, que esto. Toma. Pues oh, no lo he quitado. No, oh, me lo he quitado. Me revienta, como no lo hagamos bien Pero A ver cómo lo escribo, ¿sabes? Vale, vale, vale, vale Lo escribo, lo escribo, lo escribo por ahí Vale, perfecto, hostia, salvón Nos ha cogido, que flipas Uf. Pues está, ir, Vale, a ver. La carga. Dale. Dale, bien, bien, No. Bueno, por lo menos lo hemos quitado la La verdad es que tampoco está mal. Rafa. ¿Alguna rafa? Vale, vale, vale, Perfecto, perfecto, perfecto. No, no, no, no. Todos. No quería usarla, pero... Y le da la ave bebida grande que... No hacía falta, pero bueno. Vale. Esquiva, esquiva. Puedo decir que sí, me cogeré por detrás. Cuando me cojo que pongo combatiendo matios, ya no puedo hacer nada. Vale. Ya vale, vamos a terminar. Vale. Vale, creo que me voy a acercar a él, a ver si me permite, bueno, yo creo que la mejor forma va a ser un cañón garlic, se la hace, uy, me estoy comiendo, me estoy comiendo lo que hace, no está eh, haciendo, vale, esquivamos y ya está, tampoco, no a si me coge. vale, pero bueno, esto está hecho, hecho no, lo siguiente. Eso quiero sí, creer. ¿no? Es nuestro remate. Ok. No se acostáis. Es cierto que. Lo podemos haber hecho mejor. Pero también peor. Así que por una parte tampoco. Tampoco tan mal. Eso es cierto. Sólo no, puedes qué, qué hacer. Así es. Así es. Así es. Así es. es. Así es. es. Así es. es. Así es. es. Así es. es. Así es. es. es. es. Vale, perfecto Le damos la bola Pero que en realidad da igual Porque si no sabe La clave me refiero, si no sabe hablar en En para decir las palabras pues, ¿de poco vale? Eh, vale Creía que iba a aparecer ahí Vegeta, pero vamos No creo que tarde en no aparecer. Vale, entonces El único que queda con vida no, no, no, sube. O sea, que hay bastantes cosas No, no, no, joder, ya me pasa pasado ya me pasa otra vez que no sé cómo ahorita A ver. Sube. Quiero subir rápido. Vale, bueno, a ver, nos vamos aquí. Vale, pero porque en el agua parece que va bastante más lento. Ya las ahí. Eh. Vale. ¿Quieres volar o...? Vale, venga, venga, venga, venga, nos ahogamos, ya verás. ¿Cómo van? Eh... Un poco de por favor. ¿Sabes? esto no es velocidad. Ve rápido de verdad, por favor. Joder, vale, vale, vale. Batalla de pasta... eh. Vale, que es cinemática. Ah, oh, creo que es cinemática, porque. Yo creo que es una de las típicas cosas que pasa así o sí. Podemos saber que hay juegos que siempre que hay cosas... 100% pasan. 4... ¡¿Qué es lo que?! ¡Vamos a ver la imagen! 僕え son que de No lo ha visto, qué eh, hola, vale que mejor. Pero no lo he visto. ¡Qué tan y fácil no creo que sea, es decir. Ahora va a ir de ahí, va a ver que no, que no lo ha visto, se va a recordar de lo de zombandy va a ir a veces tan siempre como eso. no como hacerlo, pero hay que poder hacerlo, pero no. más. Que no que tampoco eres tan fuerte Vegeta sabes al principio bueno pero ahora ya no ahora que está entrenando Y ya verás tu Goku te va a reventar pero te flipas. Vegita, que se venía a ser el bien, bien, bien. Ya empezamos más a centrarnos más en los <tose> Claro, Guru, es verdad. Guru le va a subir bastante bastante el poder. Eh, vale. Eh, ¿qué quiere? ¿Qué pasa con Bulma? A ver. No. Eh, por ahora no. Más que nada por a ver. Vamos a centrarnos un poco en lo normal. Vale. No puedes tener hambre, es decir. Acabas de comer. Y si no lo que hacemos, a ver. Podemos bajar al pueblo ese. Pero no sé hasta qué punto va a el... Yo lo decía, le sí. sí. Corre. No tengo tiempo para eso. Vamos primero con Guru y ya veremos lo de la comida y todo eso. Bueno, aunque a lo mejor tendríamos que mirar para tener más pociones de esas. Porque tenemos pocas ya y como a veces gastamos la grande sin sentido, porque hay ocasiones, pero bueno. Hay ocasiones que lo gastamos a lo tonto vale. Sí, lo veo Ahí está A ver qué le pasa a Guru El gran anciano Guru Guru Guru Vale ¿Qué detestas? ¿El qué? Oh, oh, mejeta Krilin, que se ha pillado, pero a lo loco Se ha pillado, pero mucho, loco Pues se ha pillado a lo loco, que he dicho, what Bueno, ahora vale, vale A ver... ,あの <tose> <tose> anataは... oh? Ah, vale, hay que contestar okay. pues a ver。Me entusiasma Ah, vale, vale, vale. Hay que pensar lo que piensa él. A ver, eh, ¿qué puede pensar? Yo creo que la suspa. Vale. Pues, solo cuando tenga que usarse. A ver, la última. Eh, para los visitados de todo el no sí, es. Entonces, eso... Entonces, Vale, perfecto. Ha sido fácil, es decir, pensar lo que piensa Samurán. Vale. ¿Qué? ¿Quién está en no, es de, ¿Por qué, por eso no van. ¿Qué es eso? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es que es ¿Qué ¿Qué ¿Qué más de una persona la fuerza de freezer claro no es no es de la fuerza. de la de la fuerza! ¡Kisamura! ¡Este genio de la fuerza! ¡Kisamura! ¡Este de la fuerza! ¡Kisamura! ¡Este genio de la fuerza! ¡Kisamura! la fuerza! いいか。技能特戦隊っての3つだ。3つ早くしろ。間に合わなく eh, vale parece que Vegeta ya está empezando a ser amigo entre paréntesis porque, a ver amigo porque quieres ser inmortal sabes, ¿Sabes por ahora no te fíes demasiado tampoco por ahora de de Vegeta y de Frieza es bueno sí, sí. Ya... yaと到着しましたね Ginew. Hay uno siempre de la fuerza de que se parece al androide. bueno no sé cómo se llama. El androide se queda como bueno. Y muere luego en. Bueno, ya veréis. Pero uno de los androides se parece. Bastante, el otro no, Porque acaso no. hay no ha visto la serie o lo que sea. Ahora ver. Burter, Jace, Rikon, Bulldog, y Capitán Gryo. Pero el Gryo no, yo creo que se convertía en cualquier persona o algo así, ¿no? En cualquier cosa, mejor dicho. A ver... Sí... Siempre están preparados... Eh, ahora dan el baile y todo eso... El baile está bastante bajo... Bueno, la pose de es de siempre... Vale. ¡Dragon Ball! ¿Qué? ¿Qué? Si sí, era Vegeta, Bruno, eh. Y dentro de nada lo vas a conocer bastante, la verdad. Vale. Pues nos vamos. Vale, siempre le voy a bajar en vez de subir. Vale. Eh, más rápido no por hoy, Vegeta, eh. Un poco de esté por favor. Que sé por donde es, Vegeta. Voy línea resto Más resto imposible. Y... ya Bueno, pues ya estamos aquí. Subir al nivel, perfecto. Nivel 19, nos hace falta el 20. Creo y podemos desbloquear unas cuantas cosas. ah, ay! ¡No Pues sí, lo podemos haber hecho rápido, la verdad, pero. ¿Qué eso? es ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¿Qué hace? Ah, lo ha quitado. Pues la verdad que no es bueno eh, que tenga ese poder. これでなお前たちのじゃあ、リクームがベジータ。俺は優しいだろ。<笑> Vamos, le va a costar, ya verás. Guldon no es tan fácil como te crees eh, Vale, a ver, son no te lo voy a comentar. Vale, un más con cuidado, obviamente. Vale, eh, apoyo. Vale. Venga la solar, me ha acabado no le ha he hecho nada Ah bueno, sí. Más enko, no se lo come Vale, una grafa para aquí y otra que no me lo no. he dado Ah, Ha parado el tiempo, joder Bien, se lo come Vale, bastante bien Vale, me lo tapo, por pues, si acaso... 2,5... Vale, fui, me queda bastante vida... No sé yo qué decirte... No... Vale, a ver, que haga... Una mega beash si de bien. Eh, vale, que la falla, muy bien... Vale, a ver... Cuidado... Cuidado... Es que se está descontrolando... ¿no? Vale... Vale, aquí he dejado que me da Vale, estoy dejando que me dé de... Y esto no mola ¿Vale? Vale Mira, masa para meteoros Me tengo que Joder Es sí que no me da tiempo a hacerlo Eh, vale Camio Came A, perfecto Le da mejor combo Z a ah, lo mejor con el combo Z y, el, y alguna cosa yo creo que se puede vale, la de vida normal no renta ¿sí? No renta nada La mediana aún pero está Vale dale A 5 ¿Por qué no lo hace al instante? ¿sí? Rafa eh, Un Mazango Vale, perfecto Ahí se lo ha comido un poco Un poco, un montón eh, Vale no, Hay que girarlo eh, Vale Kamehameha mm, Le ha dado lo mismo Pues a ver Vita de vida grande. Vale, se puede bastante bien. La a aquí. Vale, vale, vale. Eh, recargo un poco. Voy a hacer un tazo corporal. Es que los que tienen tampoco son aquí. La gran cosa. Vale, a ver si puedo dejar. Vale, de apoyo no tengo. Vale, me vale, voy a apagar de aquí. Me acento. Vale, bastante bien. Eh, ahora miramos que tenemos un poco de apoyo. Vale, lo está haciendo fatal Esos días que, por lo que sea, mal. Vale, me voy a de aquí. Vale, me acento. Eh... joder Objeto Me da igual Así que... muchas demasiado Me van a dar lo peor que han nunca Desde que llevo jugando Vale, lo que me y hay que hacer más rápido Vamos a ver Si tenemos un poco de apoyo, ¿vale? No le da ni... Y uh, se acerca a él Vale, vamos a usar uno de estos Demasiado me Meteoro Vale. Cuidado. Vale. Perfecto. Uh. Un macento. Perfecto. Eh, a ver si tengo el apoyo. No, no, no. lo he ver, pero creo que sí. Vamos, vale. Eh, vale, sí, sí, sí. Perfecto. Vale, y con el combo... Con el combo creo que terminamos Porque no me deja hacerlo Vale, perfecto, con Z Y ya estaría Imagino, vamos No sé cuánto lo Vamos. Bueno. Vale, no, me queda todavía Este es más fuerte que lo que más Macenco, vale, ¿no? no guita, guita. Vete, vete, vete, vete, vete. Vale, vamos a pagar de aquí. Vale. Bastante bien. Vamos a pagar de aquí. Otro macenco. No me pone dar, tengo tengo la vida. Encimeral si la vamos a liar. Eh, uh. Vale. No, no, no, no, no, no, no. Vale. Bueno, pues a ver, me queda poco, pero a él también me queda poco. Uf. Eh. Pues creo que lo va a terminar, a ver. Pues no. Ah, mira, he recuperado un poco de vida. No está nada mal. Toma, toma, toma, toma, toma mejoras mira cuando me quede poco ya está dos pitas de vida pita grande y ya está bueno una media no gusta grande ya está vale macenco ya puede tener un poco de la vale lo hacemos a la vez ahora le hacemos otro macenco y vale decir pero me he quedado aquí sí, macenco vale ahora sí Vale, ahora sí que le damos. Eh, lo de apoyo lo puede intentar usar, pero... No tenemos. Vale, este aquí. Eh, vale, para arriba. Ahora para los lados. Eh, ahora este para el lado también. Vale, ahora más centro. Ahora eh, nos intentamos acercar un poco. Primero usando el combo Y Luego el combo Z. Luego usamos a la vez el, el combo 7 y 3 bastante bien. Vale, para este cara ya hago jugando mejor. Combo, P, otro. Que hay. Vale, otro más enco. Cuando más macenco va a usar el juego entero. Eh, vale, pero por lo menos. Esta vez uso Machenko, pero porque los demás hay que acercarse una barbaridad y no me puedo acercar tanto sin que él me haga nada No, no Vamos no. Ojole, ¿eh? que es No sé tantos ataques de Pero la verdad, se puede conseguir su ataque ponerle la polla Más tempo, Esto su cara creo que cuanto más cerca más quita Creo, no estoy seguro De hecho seguramente no Muy cerca estoy Para arriba Para al lado Bueno, este en Eh, vale objeto Todas, venga Esa ¿Vale? No puedo vale. Es que cuando me paro dice, aquí se quitado un huevo ¿Vale? Un poco de... matas mazo a poco ¿Vale? Un mazo ahora Creo que tengo de apoyo 5 de cadena Un mazo a la vez Vale, el Mazenco no le ha dado La verdad creo que le ha quitado bastante pero... Vale, damos otra vez Y ahora, un Mazenco Eh, joder Joder, porque era muy buen combo Pero no lo he hecho Vale, con esto eh, Yo creo que ahora nos atrasamos No, porque antes ha pasado ¿no? lo mismo. Hemos quedado. Ha no, pasado lo mismo, pero nos ha matado él. Vale, tira Vale, creo que puedo. Vale, camino me da. Me Vale. Ahora supongo que para arriba. No, sal de ahí. Vale. Combo. Perfecto. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum Eh, estamos... Me queda lo mismo que a nosotros Eh, ¿tengo el apoyo o no? Yo iba a hacer un masazo, pero... Me ayuda. Quita, quita, quita Vale Vale Vale, tú, ¿Puedo hacer más un combo Z a, a la vez? No tengo sé, en la misma partida. En la, en la misma batalla. Yo creo que sí, pero no sé es que, vale, qué hay que hacer para que salga. Vale, cuidado con esto. No nos puede dar. Porque nos da, nos dientes Vale, con la venga la cerrar. Venga. Ah, vale Dime que sí Sí, yo creo que sí De hecho, me voy a acercar y lo reviento Dime que sí Y más cinco para terminar Si le damos mejor eh, Más cinco para terminar esto Está mejor eh, Una vez Una vez, porque lo hemos reintentado un huevo de veces Y hemos usado un huevo de pociones Debe de beber a lejos. ¡Oh, ¡Ay, ay, ay! ¡Miridona Jacobs! ¡Yo rodeo chino y gata se! ¡Comata se! ¡Histórica que te... ¡Toxenta y nos pese! ¡Hinúta y chino y chino! ¡Comota y chino! ¡Comota y chino! ¡Comota y chino! ¡Comota y chino! ¡Comota y chino! ¿Qué uh, ¿Qué Vale, a ver. ¿Qué pasa? Vale, vale, vale, vale. vale. Eh, gira, gira, gira, Vale. Eh, Vale. Venga bueno, la sola. Eh, Macenco. Venga. Vale. ¿Es esto? Vale, cuidado con esto, cuidado, cuidado, cuidado arriba sí. Vale, bien, bien, bien, bien, bien perfecto No, lo último, no. lo último que es lo que más quita No lo hemos dado, así que, pues mandó para ver aquí Eh, cañón Galdi Había falta un cañón Galdi, pero bueno eh, como tampoco como... esquiva esquiva esquiva uh, uh, uh, uh. Vale. vale vamos igual cosa que no es bueno porque es mejor llevar ventaja en este tipo de juegos es mejor diría yo Puedo cambiar un poco porque, a ver, me hacen curio eso. Que un poco más complicativo. No vale. Vale. Sí. Bien, bien, bien, bien. Vale. Un cañón. Uh, le hemos dado. que por ahí? ¿Vale? va vale. a hacer lo mismo por otra vez Vale, pero esto ya está Con mucho, ya está Esta vez, no ha costado nada También es verdad que tener que apoyaros Es mucho más que a uno, ¿sabes? Me hubiera gustado haber hecho en combo Z Que yo que podía Pero tengo enamorado, controlar la vez wow. ¿Qué? ¡Susurra! ¡Susurra! ¡Susurra! ¡Susurra! ¡Susurra! Eh, no ¿Tengo ¿Toca pelear otra vez? Eh, vale, no. O oh, sí. Creo que sí, pero bueno, ahora veremos. La nave de Freezer. Aquí están las bolas de. De dragón con Freezer. Freezer. ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo meni ¡No a <va> ¡Qué <risa> <risa> ¿Qué vale, perfecto no creo que le digan la frase, vamos no creo Supongo que se Dende hecho? se Dende que que Uh. Oh my god Vale, son Goku, así que el siguiente episodio va a ser Contra Goku, ya una vez, vale, una vez y una a. No muy bien, la verdad ¿Cómo que ver detalles? ¿Esto qué es? Tiempo de finalización bla, bla, bla, bla. Combo máximo Vale, a ver rico lo hemos visto bastante mejor Guldo, B, B, B, B. Guldo, la verdad que me ha estado un huevo en hacerlo Vale a ver qué pasa por aquí. Vale la cápsula que está Goku. Toshaku, la heroica, chica de Jason Goku. Sí, en peligro, la verdad es que sí. Están ahí con la Fuerza Ginyu, con Freezer, Vegeta. Es como un Goku, ¿vale? Subir al nivel, no sé cuánto tendrá. Vale, pues. Por aquí lo dejamos. Más que nada porque no quiero no quiero que ningún episodio llegue a la hora. Pues bueno, hasta aquí dejamos el capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. O esto, adiós, señalados.